Estamos de camino a una de las locaciones a las que más nos ha costado conseguir acceso. Hoy vamos a visitar la Posada del Sol, un antiguo hotel de la Ciudad de México, con un pasado oscuro y violento. La Posada del Sol es como una herida en el corazón de la colonia Doctores, uno de los barrios bravos de la ciudad. Sus ventanales con cristales rotos, los materiales degradados, los grafitis y los accesos tapiados nos dicen enseguida que nos encontramos ante una historia trágica. Soy Oxlade Castro y llevo 12 años investigando fenómenos paranormales e inexplicables por el mundo. Acompáñame en esta exploración en la que visitaremos La Posada del Sol, un hotel abandonado en el que se vivieron algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente de México. La colonia de doctores es una de las más conflictivas de la Ciudad de México, por lo que, además de los peligros que podemos encontrar dentro, también podemos encontrarlos afuera. Fuera, fuera, fuera. La fachada es impresionante. Al menos cinco pisos alcanzo a contar. Es un lugar claramente abandonado y tenebroso. Fue diseñado con la idea de ser un gran hotel, cerca del centro de la ciudad. Lo inauguraron en 1945, antes de terminar las obras, con la intención de poder financiar la parte que quedaba pendiente. Pero apenas pudo cumplir su misión de hospedar visitantes unos meses, ya que Fernando Saldaña Galván, su propietario, quebró. Y el hotel quedó clausurado. La leyenda dice que, desesperado y perseguido por las deudas, en un arrebato de locura, Saldaña asesinó a su mujer y a su hija. Y posteriormente, se ahorcó frente a la capilla del hotel. Dicen que desde entonces, el espíritu de Saldaña y el de su pequeña hija, vagan por el recinto. Tras lo sucedido, el hotel quedó abandonado. Estamos dentro de uno de los hoteles y lugares abandonados más tenebrosos de México. Ahora camino entre el jardín que ya no tiene mantenimiento. La hierba está cubriendo todo el centro de este hotel. Alrededor puedo notar las habitaciones, 500 habitaciones. Los vidrios están rotos pero la construcción nos presenta una arquitectura de los años 40. La Posada del Sol aún guarda otro secreto macabro. En los pasillos del sótano, la desgracia escribió un nuevo capítulo oscuro en la historia de este hotel. Nos dirigimos a las entrañas de este lugar. el sótano. Veo... una construcción completamente desgastada, antigua. Las paredes grises carcomidas por la humedad. El polvo se levanta a manera de que vamos pisando Encontramos algunos animales muertos dentro de este sitio. Y las rejas que estamos pasando nos hacen recordar una época de más de 40 años. La historia cuenta que el edificio después pasó a formar parte del gobierno. Así que se abrieron algunas instituciones o fungía como un edificio para algunos trabajadores, en el cual también se encontraba una guardería. En esa guardería había diversos niños que eran cuidados aquí. Una niña en específico salió a jugar a los jardines de este hotel. Y lo que le sucedió es lo que me tiene hasta el momento bastante intrigado. La niña jugó por algunos minutos en el jardín y de pronto, desapareció. Las personas que la cuidaban se espantaron y la comenzaron a buscar. La desesperación llegó porque pasaron las horas y la niña no aparecía. El hotel es gigantesco, sí. Pero habían buscado en cada rincón y no la habían encontrado. Pasaron algunas horas y la descubrieron en un lugar que no imaginaron. La niña había avanzado por unos túneles, por el sótano de este sitio hasta llegar a una habitación y es ahí donde la encontraron muerta, lo que le sucedió no se sabe hasta el momento, las razones de su muerte y el cómo fue encontrada es algo que todavía se mantiene como un misterio, pero dicen que ahí se levantó un altar y que el vestidito que ella llevaba lo pusieron sobre la pared. Y es ahí donde algunas personas le dejaron juguetes y dulces. Ese es el lugar que vamos a buscar en este momento. Estamos yendo por pasadizos, por túneles, literalmente, bajo la construcción del hotel. ¿A vosotros? ¿Qué? Está muy, está muy, muy bajo. Ya muy está bajo. Por... Acabamos de llegar y estamos llegando a un sitio increíble es un túnel que nos está llevando por diferentes pasadizos un túnel de aproximadamente un metro noventa de altura y de ancho 2 hay habitaciones a los costados completamente obscuras no sabemos qué es lo que hay adentro nos dirigimos precisamente a uno de los sitios más interesantes. Es un altar. Ahora entraremos. Los vigilantes dicen que el espíritu de esta niña se les aparecía cuando hacían sus rondas por esta zona del edificio. Decidieron crear este altar para apaciguar al fantasma y que los dejase en paz. Es momento de seguir ahora a los túneles y terminar con esta grabación. Para este altar, un dulce también para esta niña que lamentablemente perdió la vida aquí. Se la estoy dejando justo en la mesita y al ver su fotografía no puedo creer. Hemos instalado el equipo, el micrófono está preparado para grabar. Vamos a hacer eh, este experimento en búsqueda de algún tipo de psicofonías. Frente al altar de esta niña que perdió la vida aquí, haremos esta investigación. Y más adelante revisaremos la grabación en el estudio. El lugar de esta grabación no se me va a olvidar nunca. Es uno de los lugares más tétricos que he visitado. La habitación oscura con el vestido blanco colgando de la pared es una imagen realmente aterradora. Veamos qué es lo que captó nuestro micrófono aquella noche. Escucha eso, es nuevamente una risa, ¿la escuchas también, Dalí? Ahí está, ahí, ahí se ve en la onda de audio de hecho, ahí está. Ok, por favor, súbele al volumen. Sin duda, esto es una risa. Y ninguno de nosotros ahí estaba como de humor en un lugar tan tétrico como para estarse riendo. El lugar era bastante desagradable. Sin duda, hemos captado una psicofonía. Los vigilantes nos lo advirtieron muy en serio. Pero, ¿de quién se trata? ¿Será la niña de los Aldaña o la pequeña que murió en el sótano? ¿Pudiera ser que, con su risa, hubiera atraído a la otra niña hasta su muerte en los túneles? ¿O acaso son las dos pequeñas? Ambas perdieron la vida en ese lugar, y tal vez se hacen compañía en la eternidad. Tras la grabación, salimos rápidamente de los túneles. Todo el equipo estuvimos incómodos durante el tiempo que permanecimos ahí. Es fácil entender por qué los vigilantes no quieren recorrer esa zona. El ambiente es pesado, el aire está saturado, y las paredes están llenas de dibujos infantiles. Es un lugar realmente tétrico. El lugar es tan grande que no terminamos de recorrerlo. Pero me parece que obtuvimos evidencias y pudimos tener una experiencia que creemos no se va a volver a repetir. Nos están abriendo las puertas, es hora de abandonar el lugar. Aquí cerramos la historia de este hotel. Abandonado. Falta un poco para el amanecer y debemos salir antes del cambio del turno para que el vigilante no se meta en problemas. Pasar la noche aquí ha sido verdaderamente aterrador. Este es un lugar en el que uno puede sentir que sucedieron hechos horribles. Vámonos chicos ya. La neta, la neta, la neta, fuera de fuera de broma. Ajá. En lo que lo estaba esperando, aquí vi una sombra. Por aquí escuchamos ruidos porque cierto no nos encontrábamos tampoco. Ya vámonos, ya vámonos porque nos están correteando. Sí. Pues de primera, no, ya vámonos, ya vámonos. Ya vámonos ¿eh? es ya? Pues están bien encabronados. ¿eh? ¿Ya salió Alex? ¿Eh?